En este vídeo vamos a ver para qué sirve un gestor de citas y cuándo es recomendable utilizarlo. Hay muchos programas para facilitar la gestión de las citas dentro de un documento. Incluso algunos procesadores de texto incluyen esta funcionalidad. Si se trata de hacer un simple trabajo, es preferible usar la utilidad para gestión de citas del propio procesador. Sin embargo, esta herramienta te obliga a teclear la referencia y no permite utilizar la utilidad más básica de los gestores de citas propiamente dichos, es decir, usarla para transferir las referencias bibliográficas que localices en una base de datos. Además, cuando se gestionan abundantes referencias queremos clasificarlas, compartirlas con algún compañero o utilizarlas en otro trabajo. Entonces son necesarias herramientas más complejas, los llamados gestores uno de los gestores bibliográficos más utilizados es RepWorks. Aunque no es una aplicación gratuita, muchas instituciones las ofrecen a sus miembros. Aún así, para utilizarlo es preciso crear una cuenta personal que servirá para gestionar una base de datos propia que estará en la nube, en la que importar, almacenar, clasificar las referencias bibliográficas y exportarlas a un trabajo. También hay gestores con características semejantes que son gratuitos y que permiten el almacenamiento de forma local de las referencias. Podemos citar algunos como Mendeley, Zotero y para trabajar con VipTec en LaTeX JabRef. Una vez creada una cuenta, cuando localicemos una o varias referencias de nuestro interés en una base de datos, podemos importarlas a la nuestra, por ejemplo, en RevWorks. Pero sobre esto hablaremos con más detalle en el próximo vídeo.